Entonces, eh, cuando ya ustedes eh, fueron rescatados, eh, ¿cómo se sintieron ustedes en ese momento? ¿Qué vieron? ¿Qué sucedió? Yo, adiós, adiós. Porque que ya ahí, ya me fui en llanto cuando vi que me vinieron a rescatar. Porque que es algo que ya la esperanza de nosotros estaba... Ya nosotros no llegábamos el lunes. Eso fue el domingo. El lunes no iban lleg... no a llegar muchas. No, que no iban a llegar ninguno, que diferente. ¿Tú físicamente cómo te sentías? Bueno, yo estaba agotado.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 Y hay muchas maneras de cómo buscarse a los chelitos aquí, que traten de, de no coger esa travesía, porque eso es algo sumamente terrible.